La situación es que nosotros nos están acusando de varias cosas, sobre nosotros no sabemos nada de eso. Dicen que nosotros somos, que tengamos una banda, me tienen a mí como la cabecilla, agarran una banda, la banda que agarraron dicen que yo soy la cabecilla, lo citaron a todos. Entonces lo citan a todos y estamos nosotros aquí. ¿Cuál es tu nombre? David Valerio Martínez. Alias? Eh, Alias Gordo ¿Y tú, la situación? Da, eh, a mí me acusan de que desde mío oh. me no de la banda, yo no tengo que ver con banda, yo no soy de banda, de los mío es trabajar y si hay algo si hay algo que tengamos que resolver, lo resolvemos. Pero de ahí para allá lo que busquen son los que tienen preso, que esos son los que saben de todo lo que están mencionando. ¿no? ¿Anteriormente no había tenido conflicto con la policía? Nunca, yo lo, lo mío, yo he caído aquí preso, he sido redada no. y cosas así, yo nunca he caído preso, gracias a Dios. ¿Cuál es tu